de las facilidades que da el CIUBEN o lo que es tarjeta Solidaridad, quédate en casa. E, inscri e inscribirlo y bajar la tensión que eso se puede hacer. Es el, eh, eh, así como nos dio la oportunidad de identificar de que no hemos avanzado grandemente en la distribución de la riqueza en el país, está descubriendo qué tan pobres somos o cuántos pobres hay así como ha demostrado las debilidades institucionales y el grado de, de falta de atención a lo que ha sido esta pandemia en gran parte del tiempo que tenemos, de los cuarenta y tantos días. Yo creo que se debe hacer algo con esas personas que han sido por el por la cuarentena y deben cumplir, deben estar cerrados porque lo que están propagando es el virus bueno, no les pido en cuenta eso y yo aspiro a que esas personas, sus empleados de ese tipo de empresa sea asumido por el Estado a través de la tarjeta Solidaridad, porque es para todos. Bien, gracias Francis. Eh, yo no sé si viste, bueno, tú y, y el resto, no mm -hmm. sé si vieron una decisión que tomó Donald Trump de abrir o mantener a, a la apertura ahí no tengo certeza de la información en esa parte pero sí uh -huh. sé que son las carnicerías las grandes empresas de carnes uh -huh. que se, se ha demostrado en Estados Unidos que se trata de unos lugares donde el foco de contaminación es altísimo hay una sola empresa de esa, tiene más de 500 casos confirmados de contagio de COVID-19 uh -huh. y eh, Donald Trump eh, la autoriza mediante un decreto que va a abrirla para continuar porque alegan que la... hay millones de libras de carne que se van a perder, que se van a dañar si no eh, esa procesadora no entran en funcionamiento. Y ante esa situación, pues el presidente decidió abrirla. Traigo esto a colación para que veamos que no es solamente un problema de la República Dominicana el asunto de la necesidad. Dice dice, dice el refrán que la necesidad tiene cara de hereje. Esa cara de hereje que tiene la, la necesidad se nos está presentando en este momento. Bueno, eh, Fulvio. Bueno, si tú, has, si tú has, escúchame, sí. si te has escuchado un dicho de que ahorra para cuando llegue. Para, para que cuando llegue cualquier situación sí, Entonces, cuando, llegue droga, para, para, cuando, cuando llegue cuando llegue la vaina esta es la vaina sí sí sí eso es así yo no lo comparo baño, pero esta es la vaina. yo lo comparo con una carrera de resistencia Ajá. aquel que tenga suficientes depósitos tranquilo en ahorro puede resistir 20 kilómetros, el otro que tenga más puede resistir 40 kilómetros sí. pero eh, el caso de las empresas dominicanas, mi PYME, especialmente, que son 1.4 millones de empresitas y que son la mayoría la que también aportan la mayoría de empleo casi 3 millones de empleos entonces estas facilidades que da el programa FASE se circunscribe exclusivamente a lo que es el empleado. Poderlo sustentar en estos dos espacios, si es que están eh, eh, debidamente eh, declaradas y sustentadas dentro de, de, de los impuestos dentro de la DGI y otras instituciones del Estado. Pero la empresa no solamente se trata de casos de empleados, son también las que generan los impuestos, son las que generan bienes y servicios. Entonces, ahí está la necesidad de tener eh, el cuidado especial. Ahí es el pedido de que desde el Estado tiene que fomentarse un plan especial. Si no están reguladas, pues aprovechar y hacer de este momento difícil un momento propicio para organizar las MIPIMES en República Dominicana y darle facilidades económicas. Estos planes de emergencia, estos préstamos que se han tomado, específicamente hay un renglón que dice que es para activar la economía dominicana. ¿Para cuándo lo van a dejar? Están esperando aglomerar y identificar a la persona, a ver de qué partido es para poder actuar. No, las MIPIMES deben de estar dentro del renglón de asistencia directa de un plan económico para fomentar un impulso a la economía nacional. Los negocios que deben de abrir también, hay que hacer un protocolo y ver cuáles ...se pueden ir abriendo paulatinamente... ...bajo todas las normas de regulación... ...pero para eso hay que tomar las muestras... ...a todos los empleados... ...y que aquel que esté en condiciones óptimas... ...que no esté contaminado... pues ...pueda insertarse al tren de la producción... ...y así sucesivamente... ...una cosa no puede ir sola... ...y, y otra sola, deben de ir combinadas, ...pero se hace necesario... La economía dominicana es una economía de un atleta lleno de parásitos, de un atleta poco vitaminado, perdón, perdón, ¿qué pasó? De un atleta... Eh, se cayó el atleta, tropezó. Sí, que, que no tiene las condiciones para competir en una liga mayor. Eh, uno no se puede comparar con las empresas de los países desarrollados. Apenas uno puede pues, eh, hacerse el grande y, y con la fuerza que nos da la naturaleza echar hacia adelante. Entonces se necesita obligatoriamente, como otros países lo han hecho, que han eh, fortalecido sus empresas para impulsar la economía. Aquí se necesita eso también, pero de una manera conjunta, varias medidas a la vez, no una sola y con las reglas claras, intereses claros y espacios de tiempo claros para pagos y cosas y así sucesivamente, y no estarle fomentando la, la importación, en este momento, para que ustedes tengan una idea el gobierno hizo grandes importaciones de pollo y los productores de pollo tienen millones de libras congeladas los locales de aquí, que no encuentran qué hacer con ellos, sí ¿Tú no ¿tú no ser no. eso, es regla. eso es una eso es eso es una guerra desleal totalmente contra la, la producción. Nacional. Es una imprudencia en estos tiempos. Claro. ¿no? Y refleja lo que es eh, eh, dejar un negocio a un, a un sector político interno. Claro, claro. Entonces, nuestros productores hay que protegerlos. Estados Unidos lo hace en tiempo de emergencia y lo hizo. Nuestros empresarios, nuestras MIPYMES, hay que hay que protegerla con créditos blandos, asequibles, espacio de tiempo también. No, no pude escuchar la, la pregunta. No, no, no, ya. Parece que ese... Está... No se escucha está bien, bien, Carolina. Está, está frisado parece. No se escucha se ve bien. bien. No, parece que se le degradó el servicio de internet. Eso pasa y entonces la, la señal se pone un poco lenta. Entonces, no eh, Continúa. Eh, esta desesperación de los empresarios, los MIPIMES, querer abrir sus negocios, no. no es solamente por el, por el, por el empleado, es también por ellos, es también por su familia sí. y también que, que no que no sienten que no sienten la protección del Estado. No hay un plan hasta ahora, hasta este momento, no hay un plan definido que le dé a ellos esperanza, que le dé a ellos fortaleza, que le dé a ellos una, una conformación de reorganizarse y tirar hacia adelante sus negocios. Es lo mismo que tú dices, Francis, si no sabemos todavía en la fase que está ¿no?, entonces, todo esto trae incertidumbres y la gente se va desesperando. Y el sector negocio no es ajeno a esto. Sí, de eh, Tenemos a Carolina con nosotros. Se va de nuevo. Sí, parece que hay. hay Mira, a lo que Carolina okay. se intenta. Sí, lamentablemente, sí, sí, eh, lamentablemente, es eh, eh, como he dicho. Esto ha permitido identificar muchas cosas. Ahora oh, parece que... Continúa, Francis, parece sí. que... Ya tiene, está teniendo... esto, ha, esto ha permitido identificar muchas cosas. Y le está dando en la cara al propio gobierno y el propio presidente. Debe estarse arrepintiendo de muchas cosas respecto a cómo le indicaban sus acólitos o sus... Representante en las distintas instituciones y le han hablado mentiras de hecho lleno de, de cosas como esa vimos un discurso que no se correspondía con una realidad ya descrita con previa antelación es decir, que era una realidad descrita que cuando hablamos de que solamente habían alcanzado 13.000, él decía que eran 40.000 y que posteriormente esos mismos funcionarios que le han estado mintiendo al presidente, haciéndolo quedar mal. Porque para mí, ya yo he concluido, o es que a él le están eh, eh, llevando por un camino y no conoce que... y no sabe la realidad. Pero aquí, sin un test epidemiológico real como en el mundo, nadie tiene con certeza la fecha en que nos volveremos a reencontrarse no hay certeza porque de lo contrario aperturar aperturar las salidas nuestra a nuestros distintos trabajos y a nuestras actividades aunque sean programadas será el segundo brote de contagio porque hasta la fecha el estado desconoce desconoce el grado de de, de infector comunitario que existe en el país y eso a mí me preocupa y eso debe saberlo todo el mundo y debemos prepararnos con la mejor astucia y procurar realizar actividades de la forma más astuta ¿ves? entonces eso a mí me preocupa bueno ¿tú crees que esta sociedad dominicana está en condiciones de innovar, de idear, de inventarse forma de juntarnos, que no sea la tradicional. Y eso, de alguna manera, se ha visto en el devenir de esta situación por la que nosotros estamos atravesando. La gente eh, no tiene mucho reparo en, en ir a acercarse. De... Mire, ayer yo tuve que sí. hacer una... Yo tuve que hacer una diligencia donde mi mamá, bueno, el vehículo no le prendía y me llamó, que tenía días que, que no prendía el vehículo y que para ir a comprar algo no tenían que moverse. Y yo, bueno, déjame ir a Yompear. Y hay un vecino nuestro que eh, todo era yo alejarme y él encima de mí. Y yo pensaba, eso que está ocurriendo con este joven también ocurre de manera normal en los lugares donde la gente se aglomera a comprar algo o donde la gente se junta a buscar algo. Aquí en el frente hay un negocio de courier y, y veo las filas y cómo la gente cada momento se va acercando sí. acercando hasta que al final ya están hechos un pegón. Ay, de gente. Es verdad. Entonces, entonces es, un, es un gran problema porque eso, eso nos ocurre a nosotros eh, eh, ...como sociedad, es una cuestión idiosincrática del pueblo dominicano... ...el hecho de andar eh, muy pegado, de manotearte... Eh, ...la gente le encanta darte por la espalda... ...como una señal de, de, de, de afecto y de amistad... ...pero eh, eso no debe ser... Eh, ...le encanta un abrazar, un besar... ...o sea, vamos a tener obligatoriamente... Eh, que cambiar de forma ayer Feliz yo entrevistaba, sí, ayer yo entrevistaba a, la, a la decana de la facultad de Ciencias de la salud de la UAS la, la doctora Rosel Fernández y hablábamos de ese mismo tema y decía bueno es muy difícil para nosotros porque es un problema idiosincrático que llevamos en la sangre el asunto de sí, en el ADN del dominicano Dice el dominicano es muy, muy cercano, demasiado social. Un individuo se topa contigo por primera vez y en 10 minutos ya te contó su vida completa. ¿Eh? Y a la media hora, cuando van, ya, cuando ya tienen media hora de viaje, son compadres, cuando llegan al sitio son hermanos. O sea, es una cosa, <ríe> es una cosa increíble. Entonces, eso no va a ser difícil, aunque hay que aprender, como dice Francia, a vivir con ...métodos nuevos y aprender a vivir con esta pandemia, con esta enfermedad. Julio, ¿En decirte, decirte que la economía dominicana depende en gran parte de estas mispinas. Y si no se hacen lo, los correctivos... Y si no se aprovecha el momento de, de, de las malas situaciones sacar eh, buenas oportunidades, se estaría perdiendo un tiempo precioso y se estaría poniendo en riesgo también eh, la sostenibilidad de la economía dominicana en unas de, de, de los soportes que, que tenemos ahí que podemos modificar, porque están ahí. Nosotros no podemos modificar ahora mismo el turismo porque no depende directamente de nosotros. No podemos modificar la remesa porque no depende de nosotros. Pero sí podemos modificar ese empresariado, esas MIPIM, esas empresitas, sí las podemos nosotros estructurar y fortalecer en estos momentos para que ese sea un soporte fuerte de la economía dominicana en estos momentos. Bien, Carolina. Carolina. En este, en este tema, eh, si bien es cierto que las medidas tal vez no han sido suficientes, eh, tienen algún nivel de valoración porque ha sido un soporte a todos esos pequeños empresarios. O sea, el que tiene una nómina de 10 o 15 personas, estamos hablando de una pequeña empresa que es de 12 a 15 eh, personas para considerarse eh, dentro de las pequeñas, que tenga 100 mil pesos de pago de empleado, por poner un ejemplo mensual, y que esto ha venido a, a, a ser un alivio, un aliciente, les resuelve esa, les resuelve esa parte. Otro de los afectos es el pago de la TCS, que es otra de las medidas. No se le va a cobrar, no se le va a cobrar el pago de la TCS para este, para esto, este mes de, estamos en abril. Para o sea, el mes de mayo usted no va a tener que pagarla. Creo que también aplica para junio, que serían dos meses. Por ejemplo, yo tenía dos facturas y hice el proceso que había que hacer y, y automáticamente se quitó. Eh, otra de las cosas que, otra de las medidas eh, que me comentaba un amigo pequeño empresario que le da mucho seguimiento a, a estas iniciativas financieras. Es ustedes recuerdan un préstamo gigantesco que se tomó hace unos días de los 600 millones para todo esto o sea, de ahí va una partida para préstamos a tasas eh, vamos a decir muy favorables un 6% anual me comentaba y así sabemos 0. que 0. sí 0.6 eh, o sea hay muchas cosas muchas debilidades por ejemplo esos empleados que tienen que, que están en el plan de la tarjeta sí. solidaridad no califican para el plan FASE entonces se queda el empleado sin cobrar ese 70% que está dando el Estado para colaborar con la empresa y que el empleado tenga sus suelo o sea, quedan fuera, tiene el empleador que pagarlo de alguna forma o darle una ayuda a ese empleado porque no lo dejaría en el aire si sí, podría hacerlo porque entonces ya no está en la obligación del punto de vista legal sí, en el aspecto humano y de posibilidades él lo está pero otra cosa, el plan quédate en casa. Ah, sí, tenemos el plan quédate en casa, millones de dominicanos, 800 mil dominicanos van a ser favorecidos. ¿Y quién le ha dicho al gobierno, a Margarita, a Montalvo, a esa comisión de alto nivel que con 5 mil pesos usted vive? O sea, ellos parten de que tal vez tú tienes más eso tiene es un banco ahora Carolina ellos han estado viviendo con menos de cinco mil pesos y se lo aumentaron a cinco mil ese mismo grupo no porque se supone que eso es una colaboración no o sea, me refiero a que, eres que eres ellos recibían dos mil y pico de pesos eh, en la tarjeta y ahora se no subió se vivimos, a ¿no? 5 mil entiendo es que que... parten de eso uh -huh. de que es una colaboración pero la forma en que te venden la información, o sea, 800 mil familias han sido beneficiadas con el plan quedarte en casa. Tú que vas al supermercado Francis, Fulvio, Amado, el que nos está viendo, tú sabes que tú con 5.000 y con 3.000, tú te sales con tres funditas, bien claro está. Una eso Es una grima. cuando tú mercado. llegas a tu casa y que a ti te da dolor. De, depende de de dónde tú compres también. Exacto, Exacto. el también. El sí. el el, el cambiado de compra. ¿De dónde comprar? Los, porque no he encontrado. Los productos que consumas, o sea, adecuarte al momento y a tus posibilidades, que es tu costumbre diaria. Eh, tal okay. vez no, no te impacte mucho, porque tú sabes estás acostumbrado a comprar el, el, el salami de, del mamé, un ejemplo, que te vale no sé cuánto, te dan una cosa grandísima. Pero esto no es calidad de vida en condiciones normales y tampoco en estos temas de cuarentena y esta situación de pandemia que vivimos cerrando. O sea, eh, nosotros lo que debemos de abogar y seguir eh, haciendo todo lo necesario y lo que podamos para salir de esto pronto. Y que esas condiciones económicas que nosotros tenemos de forma natural, eh, pues salir de ellas cuando pase esta cuarentena. O sea, tenemos la vida de la cotidianidad, de la escasez. Entonces sumarle a esta situación de la realidad que se vive es un poco difícil. Pero eh, nada, hay que salir adelante. Hay que salir adelante. Bien, gracias eh, Carolina. Son las 7.34 minutos, Carolina. Bueno, ya casi, casi está abriendo sus puertas la familia